Hola niños y nenas del Colegio de Leirado. Son como vos decíades o vosso Cholo. Eh, quiero ponerme en contacto con vos para decir que esto vaya a pasar pronto. Eh, enseguida estaréis de nuevo en no el Colegio. Un saludo para todos. También un saludo por vuestros países, vosas naves, para vosos a vos y para vuestros abuelas. Un saludo para todo Leirado en conjunto.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 Y sácate y luego a bailar Vive por las ramas, ponte música por veras Es cosa de unos días que volvamos a encontrarnos Con la voluntad de abrazarnos un buen rato Este suma y sigue va a recuperarnos Quédate, quédate en tu casa Quédate, quédate en tu casa y te